No. No no me da, no, no aparece el menú. No te preocupes Eli, si no sino, no es? pongas el, no pongas la pantalla completa, así nada más vamos Exacto. con la transmisión en vivo. Déjame nada más le, le le platicas a Claudia que ya llegó. Claro. Sí, Claudia, estamos a un minuto de comenzar. Cuando quieras contestar una de las preguntas, me levantas la manita virtual. Yo te voy a poner tu nombre. Claudia, artrogriposis múltiple congénita. Y prende tu cámara, por favor, Clau. Todo el tiempo del programa mantén tu micrófono apagado, excepto cuando vayas a participar. Y si pudieras prender alguna, alguna luz o algo porque te ves un poquito oscura, te lo agradezco. Estamos, Eli. Vamos en vivo, chicas, chicos. Tranquilas, relájense. No me deja hacer la conexión a Facebook. Claudia, ¿puedes por favor eh, mutearte? ¿No salí? No. Este es el último intento que estoy haciendo. Y si no entro en vivo desde mi celular, aviso que nos vamos a YouTube y les paso el link de YouTube. Exacto, pero aguanta, estoy como tratando de entrar a Facebook, donde siempre se atora. ¿Qué desesperación es este Facebook? No, Pali, vale, no me dejen. No, no quiero atrasarlo más. ¿Nos vamos sí. a YouTube ¿o lo, deja, o lo grabo nada más? Sí, vamos a YouTube. Voy a publicar aquí un en vivo yo. Uh -huh. Hola a todos, soy Paulina Peña, eh, de te lo tengo que preguntar, fíjense que ya saben que la tecnología no tiene palabra de honor, entonces estamos teniendo problemas con la transmisión en vivo a través del Facebook Live, por lo que nos vamos a pasar al en vivo a través de YouTube, así que en los comentarios de este, de este mensajito, de este video, les dejo el link de YouTube, nos pueden buscar en YouTube eh, como Federación Mexicana de Enfermedades Raras y ahí vamos a estar haciendo el en vivo del programa Te lo tengo que preguntar edición docentes y psicólogos con enfermedades raras por favor ayúdennos a compartir porque pues no, no estamos pudiendo poner el en vivo en Facebook así que les agradecemos mucho que nos ayuden a compartir y avisar a todos sus contactos que vamos por Youtube Ahí nos vemos. Chau. Ok. Ya está. Ya estamos en vivo, nada más que déjame, pongo esto acá. Gracias a todos quienes están conectando por YouTube. Damos un par de minutitos para que venga la gente de Facebook para acá. Voy a conectar y pasarles el link. Que lo acabo de mandar al chat de todas las panelistas y también lo acabo de poner en el Facebook. Gracias a todos los que ya, nos, ya se están conectando a través de YouTube. Una disculpa. Estamos a punto de comenzar. Listo, ahora sí. Muy buenas noches a todos, a todas. Bienvenidos y bienvenidas a este programa, te lo tengo que preguntar. Edición especial, psicólogas y maestras, psicólogos y maestros. Eh, el día de hoy tenemos un panel interesantísimo, porque todas estas psicólogas y maestras tienen una enfermedad rara. Todas ellas viven con una enfermedad rara. Entonces, se desarrollan en esta, en esta linda profesión, pero con ese plus que les da vivir con una enfermedad rara. Y bueno, ellas y, iba a decir, y ellos, pero solo tenemos a un hombre, ellas y él, nos van a platicar acerca de esto. Les agradecemos muchísimo que, que nos estén viendo, si es que es en vivo o si nos están viendo en grabación. Así que... Vamos a lo que nos truje, que son las preguntas para conocer a toda esta gente. El día de hoy tenemos desde Monterrey a Meli, desde México a Odilia, también de Ciudad de México a Blanca, a Ani desde Yucatán, a Lu desde Ciudad de México, a Tilano me parece que también de Ciudad de México, a Claudia de México y nos acompañan desde Tierras del Sur, Caro de Argentina y Carmen de Perú, muchísimas gracias a nuestras invitadas internacionales por estar aquí. Así que bueno, vamos por, por las preguntas y les quiero preguntar primerito que nada, ¿por qué decidiste estudiar lo que estudiaste? ¿Por qué decidiste dedicarte a esto, a la psicología o a la docencia? Quien me quiera contestar, levanta la manita y comenzamos por ahí. Vamos, con Blanca. Muchas gracias, Blanca. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, todas y todes. Eh, la verdad es que esto fue muy curioso. Mi diagnóstico de Ehlers-Danlos lo obtuve hace como cinco años. Entonces, estudié psicología antes de saber qué tenía Ehlers-Danlos. Y lo estudié porque siempre me pareció muy interesante eh, la conducta humana, ¿no? C como tratar de entender porque de pronto nos, nos comportamos de determinadas maneras, eh, y eso fue lo que me llevó, aunque la verdad es que creo que la psicología me eligió a mí más que yo a ella antes de que eh, yo juraba que iba a estudiar Derecho. Y pues no me quedé en la universidad, terminé quedándome en otra universidad de, de México, de la ciudad, este, y pues ahí terminé estudiando psicología, entonces creo que más bien me eligió ella a mí y no tanto yo a ella. Muchas gracias, Blanca. ¿Quién más nos quiere contestar la pregunta? Odilia, y de ahí vamos con Carmen. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Odilia. Eh, yo estudié la licenciatura en educación preescolar. Hace algunos años, yo tenía 17 años, cuando estaba a punto de elegir mi carrera. Y pues yo decidí, estudiar la docencia, porque recapitulando varios aspectos de mi vida, pues me di cuenta de que la persona que yo soy, todos mis logros, todas las metas que yo he tenido, ha sido por el apoyo y por el amor, no solamente de mi familia, sino también de muy buenos maestros, que ellos me han ayudado a mí a crecer y, y eso me impulsó a mí dar un poco a este mundo, a las personas que están a mi alrededor, a dar de lo que ellos en algún momento me dieron a mí. Y es por eso que yo decidí estudiar esta carrera. Muchas gracias, Odi. Entonces tiene que ver con inspiración, con figuras que te inspiraron. Qué bonito. Así Carmen, por favor. Muy buenas noches con todos. Eh, bueno... Eh, yo decidí estudiar psicología porque, bueno, en primer lugar la miastenia grave se presentó cuando tenía 13 años, entonces pasé por momentos, por etapas muy duras este, que me llevaron ¿no? a, a pensar que, que primero tenía que encontrarme a mí, que tenía que terminar por aceptarme y que había gente que también pasaba por lo mismo. Y que al menos quería ser una de, de todos para, para escuchar, para poder llegar a cada uno. Entonces, este, sí, decidí y creo que no me he equivocado y sigo en la carrera. Sigo desempeñándome como psicóloga y estoy muy contenta. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carmen. ¿Quién más nos quiere contestar esta pregunta? Annie, por favor. Hola, buenas noches. Yo soy Yani, soy de Yucatán. Eh, pues yo soy docente en educación preescolar y protego tengo una maestría igual en psicopedagogía clínica infantil. Eh, bueno, es, decidí estudiar educación preescolar porque desde muy chiquita me gustaba mucho ju jugar a la maestra. Eh, toda la vida que ser maestra, me gustaban los niños. Eh, siempre jugaba a ser la maestra de mis primitos, de mis hermanos. No, entonces, es una carrera que me gusta muchísimo y, como bien dijo Dilia, eh, es un impulso muy, muy bonito que te dan los maestros, que se está para apoyarte pues, igual quieres formar parte de ese, de, de ese granito de arena que dejamos nosotros los docentes para aquellos niños, niñas que tienen alguna, alguna condición, que para que igual sepan que pueden ser lo que ellos quieran ser, que pueden lograr todo lo que ellos quieran, y que no tienen los límites, se los ponen ellos, ellos mismos. Y decidí también estudiar la maestría en Psicopedagogía Clínica por lo mismo, porque quería saber la manera de cómo apoyar y cómo involucrar a esos niños en la educación, eh, para que se sientan aceptados y para que también yo como docente pueda tener la capacidad de integrar involucrar a, a todos los niños de este, sin, sin inscripción alguna. Es una carrera muy bonita y pues siempre digo que los maestros jugamos un papel muy importante en ese aspecto de los niños. La familia te puede querer mucho, amar mucho, pero si en el ámbito escolar no te sientes eh, aceptado, no te sientes valorado, no te sientes capaz. Entonces, es muy difícil que lleguemos a hacer lo que queramos ser de grandes totalmente y qué importante esto que dices Ani y bueno agarro un poquito de lo que todos los anteriores porque es importante tener referentes que nos inspiren ¿no? no solamente el referente maestro sino un referente maestro con una condición de salud que de todas maneras independientemente de lo que sea puede desarrollarse como cualquier otro o incluso mucho mejor dada la sensibilidad que le da eh, la enfermedad no sé yo pienso que que esa sensibilidad extra que nos da a, a los que somos eh, profesionales de la salud con alguna enfermedad rara o docentes con una enfermedad rara es, es, es, una, es un super plus. ¿Quién más me quisiera contestar esta, esta pregunta? Si no, nos vamos con la siguiente. Vamos con la siguiente pregunta. Eh, que, eh, justo preparé esa. ¿Cuál, ¿Cuál sería como ese plus, ese, ese extra que te da tener una enfermedad rara o vivir con una enfermedad rara para tu profesión. O sea, ¿qué, ¿en qué te hace diferente de todas las psicólogas, Caro? ¿Qué te hace diferente de todos ma los maestros, Apilano? Va Caro y de ahí medio. Hola, buenas noches a todos y a todas. Bueno, soy Caro de Argentina y, y creo que... Tener una enfermedad poco frecuente eh, ayuda a, a tener una empatía distinta con, con los pacientes, sobre todo eh, respecto a las enfermedades raras, cuando llega un paciente con una enfermedad rara, a la consulta generalmente vivió una odisea diagnóstica, un, quizás muchas veces que los médicos no le creyeran, que desestimaran lo que le pasaba. Eh, y, y nosotros, desde las enfermedades poco frecuentes, sabemos que la mayoría pasó por esa cuestión, por esa sensación de que no nos crean. Entonces, tener esa, ese plus de empatía creo que es fundamental para, para trabajar con, con pacientes en general, tengan o no tengan una enfermedad poco frecuente, pero saber que la realidad psíquica del paciente es lo que hay que escuchar y es lo, a lo que hay que darle lugar, creo que eso también me aportó tener yo una enfermedad poco frecuente claro muchas gracias caro Meli estás muteada Meli listo hola sí. buenas noches mi nombre es Meli soy de Monterrey el plus que a mí me gusta este combinar con mi carrera bueno yo soy maestra y también soy psicóloga educativa este, es que yo al trabajar frente a grupo con niños haces que los, que los mismos alumnos sean empáticos con los mismos alumnos que tienen alguna necesidad educativa especial ¿verdad? Entonces a mí me gusta mucho apoyar a los niños, yo trabajo con niños con autismo, con síndrome de Down a veces con niños este, con sordera, con ceguera, entonces el que yo tenga una enfermedad rara hace que yo me ponga también en el lugar del niño y el niño agarre más confianza. También es bien importante que cuando estemos, este, cuando trabajemos eh, en alguna parte, que tengamos algunos compañeros, externar que tenemos alguna enfermedad rara, ¿para qué? Para que no nos miren como raros, ¿verdad? Digo, estoy orgullosa de ser rara, pero... Este, el, el que los mismos niños, si tú les platicas a los mismos niños, hasta te empiezan a ayudar, ¿verdad? Te empiezan, empiezan a ser empáticos, empiezan a, a, a aprender, a convivir con sus pares, tengan o no tengan eh, alguna necesidad educativa especial, o no, no educativa, sino alguna necesidad especial, ¿verdad? Claro, muchas gracias, Meli. Lu, por favor. Hola, este, bueno, yo no puedo estar más de acuerdo con lo que dijo Caro, de verdad que me resonó mucho porque dentro de esta experiencia que, que he vivido eh, a nivel personal en cuanto a la odisea de encontrar un, un diagnóstico, eh, eh, pasé por mucha invalidación y creo que Caro lo dijo muy bien. Mucha gente de las que tenemos, de las personas que tenemos enfermedades raras o poco comunes, pasamos por mucha invalidación. Creo que ese sería un plus que podemos dar como profesionales de la salud, el, la importancia del validar lo que está viviendo el paciente y de creerle, de, de que somos un apoyo para ellos. ¿no? Claro. Lu, muchas gracias. Claudia, por favor. Estás muteada, Claudia. No, todavía. Ahí ya. ya. Bienvenida, Claudia. No puedo estar mejor de acuerdo con todas, la verdad. Eh, para las personas que tenemos pues, una condición física diferente o una, pues, en sí, una enfermedad rara, para nosotros es más, eh, el asunto es más sensible. Eh, podemos generar más empatía en los niños, eh, en este caso... Si, si eres maestra, yo en mi caso soy psicóloga, entonces yo siento que podemos sembrar ese granito de arena para las futuras generaciones, porque yo siento que, que muchas veces la, la inclusión no para las personas con en, en enfermedades pues raras eh, empieza desde casa. Entonces, si tú le inculcas a un niño que no, dese, no debe deberse a, a otra persona de manera diferente, entonces ya estás aportando algo para la sociedad a una persona, estás formando una persona empática. Entonces yo siento que, que eso para nosotros es un plus, eh, pues, uh, inculcar a la otra persona y desarrollar esa empatía que de verdad falta en el mundo. Totalmente. Qué bonito que todos hablen de, de empatía, totalmente. Odilia, por favor. Gracias, Clau. Bueno, pues, antes que nada, estoy eh, sí, de acuerdo, con que la empatía es muy importante eh, es una de las cosas que nosotras podemos aportar en, en nuestros niños o, o en los pacientes en el caso de psicología. Pero también yo creo que en un elemento muy importante que aquí podemos enseñar, eh, sobre todo a los niños que son los que aprenden todavía más de, de nosotros, es que ellos eh, logren conocer de que todos somos diferentes. Eh, a veces... Nosotros eh, podemos hacerles ver a ellos de que, aparte que todos somos diferentes, no todos podemos ser buenos en las mismas cosas, hay cosas que se nos complican eh, más que otras y hay situaciones en las que simplemente se puede ver un poquito más que otras, pero sin embargo, si nosotros aprendemos a aceptarnos como seres humanos, ok, yo no puedo hacer esto, pero puedo hacer aquello y puedo desenvolverme en esta área, yo puedo crecer, ¿no? O a lo mejor si sí lo puedo hacer, no igual que los demás, pero puedo hacerlo. Así que aparte de enseñarles empatía, les podemos enseñar la importancia de la diversidad y de la, de la autoaceptación y de la seguridad eh, hacia ellos mismos y también hacia los demás. Muchas gracias. Gracias a ti, Odisí, totalmente de acuerdo. Atilano, ¿tú querías hablar? Sí, Paulina, gracias. Eh, no, no tuve oportunidad de levantar la mano en la pregunta anterior y para presentarme con todas ustedes, este, buenas noches, mi, mi padecimiento se llama hemofilia. Y respecto a la pregunta del plus, este... Yo soy eh, profesor de inglés, sí, soy licenciado en lengua inglesa y trabajo eh, normalmente con niños y, y estoy de acuerdo con lo que dijo Meli hace un momento sobre lo que es la empatía y de cómo eh, eh, hacer que los, los niños eh, vayan aprendiendo acerca de, las, de nuestra rareza, se puede decir. Sí, y de cómo eh, ayudarles a ser más empáticos, eh, sobre todo, todo, todos estos, estos tipos de, de rarezas y de alguna manera eh, vamos encontrando la manera de que ellos acepten a los demás y también así como este, eh, pues sí, me, me ven con mi padecimiento, también he tenido niños con, con alguno que otro problema y se han eh, sí, y también como decía Meli, eh, eh, yo también eh, puedo decir que, que estoy en los zapatos de, de, de ellos y este, y también pasé por, por eso de, de, de pequeñito, sí. Entonces eh, creo que he, he podido eh, encaminar más a los pequeñitos a ser más empáticos con, con, con los problemas de salud de los demás. Muchas gracias, Vilano. Sí, algo que mencionas eh, en el sentido de que se note, igual eh, en las enfermedades raras y en algunas otras, ¿cómo está este tema tan importante de la discapacidad o de la enfermedad visible y la invisible? Pero en las que son visibles, sí, la importancia de, de eso, de lo que mencionaba Odilia, ¿no? De que se den cuenta que, que, que somos todos diferentes y que el mundo es así que empecemos a generar contextos y espacios en donde que sean verdaderamente incluyentes, inclusivos y conformados por toda la diferencia. Bianca, por favor. Bueno, yo quisiera compartir algo en, en un tenor un poco diferente. Eh, es sobre todo eh, basado desde, desde mi experiencia, por supuesto. A mí el tema de ser psicóloga me ha permitido eh, construir un proyecto en el que yo puedo transmitir a otros lo que he vivido, pero además de eso, compartirles herramientas que a mí nunca nadie me compartió, ¿no? Claro. Y, y al mismo tiempo, brindarles eh, co como un entendimiento de sus propios sentipensares, porque de pronto cuando tú tienes una enfermedad rara, crónico-degenerativa, poco frecuente, eh, te dicen cosas como aprende a vivir con ello, ¿no? Ajá, ¿cómo? O sea, la pregunta no es, es eh, o, sea, o, o el tema no es aprender a vivir con ellos, ¿cómo? Entonces, algo que, que yo he hecho a nivel personal en, en, en mis propios proyectos y ahora formando parte de una red latinoamericana de eh, trastornos hereditarios del tejido conectivo es justamente tratar de acompañar a las personas y, y brindarles estas herramientas para que ellos y ellas puedan transitar de una forma distinta por la enfermedad. Que sepan que esto que están sintiendo, pensando, experimentando, ¿no? Es natural y es parte del proceso porque nunca nadie nos lo dice, ¿no? O sea, solo es como, ah, pues sí se va a sentir mal o sí le va a pasar tal y punto, hasta ahí. No hay más explicación. Entonces, eh, creo que algo que a mí me ha ayudado mucho es eso, es el poder compartirles a los otros, desde esta empatía justamente de la que están hablando acá los, los y las panelistas, ¿no? Eh, pero también desde un, un compartir genuino de decir, no tienes por qué pasar por esto solo, sola, sole, ¿no? Este, se puede transitar de otra manera y mira, estas herramientas, entonces, eh, no eres tu enfermedad, es parte de tu vida, pero no lo que te define, mira, te pasa esto por tal y cual, ¿no? O sea, un poco ayudar a las personas a que se entiendan, eh, creo que es algo crucial también para poder transitar de mejor manera por este proceso de salud de enfermedad. Sí, totalmente. Yo eh, comparto contigo eso. Eh, yo también soy psicóloga de, de la federación y muchas veces en este transitar por psicólogos o profesionales de la salud mental que, que no llegan a entender del todo. Cuando llegan y les digo que yo también pasé por esto, que transité aquella situación, que no sé, incluso con niños chiquitos como con un tema muy específico de estudios médicos que les tienen que hacer a pacientes como yo que tenemos enfermedad de Gaucher, ¿no? Entonces, es la primera vez que le van a hacer, ¿cómo es ese estudio, Pali? Ah, yo te voy a platicar cómo es ese estudio. Te van a meter en una maquinita, ¿qué va a pasar así? así? Entonces, ya saben y entienden que tú lo aguantaste y que a lo mejor dolió el piquetito de avispa, pero, pero tú como su psicóloga lo aguantaste, entonces eres su héroe y ella también lo va a aguantar, ¿no? con los niños, con los adultos, pues también puedes compartir experiencias de carne propia. Eh, Lu, por favor. Nada más como eh, complementando lo que decía eh, Blanca, ¿qué falta hace eso? <ríe> hace muchísima falta porque creo que los que hemos pasado por eso, bien lo dijiste Blanca, nadie nos enseñó cómo y el poder tener Quizá una nueva generación de psicólogos, por decirlo así, o de maestros, que nos ayuden en el camino, me parece un, proye un proyecto muy bonito como de vida, pues, en la gente que vivimos esto. Totalmente, y sin demeritar también a quienes no tienen enfermedades y que también se involucran muchísimo, ¿no? Pero, y si sí tengo que decir la palabra, pero nunca lo van a entender como, como nosotros. Vamos con la siguiente pregunta. Que, que tiene también que ver, ¿cómo logras equilibrar tu trabajo con tu condición de salud? Es decir, hay muchas enfermedades raras en las que uno de los síntomas podría ser la fatiga crónica. Entonces, ¿cómo me levanto hoy? ¿Doy mis clases a mis niños? ¿O doy mis terapias y estoy con el cuerpo molido y no me puedo levantar? ¿O estoy con dolor crónico? ¿O cómo tu condición de salud, no sé, en el caso de a lo mejor de Atilán o de Claudia, que tienen una, una discapacidad física, quizás no te permite a lo mejor llegar al lugar, eh, han sufrido discriminación en la chamba, por ejemplo, todo eso que, que, que tiene que ver con la misma enfermedad a la hora de realizar su trabajo. Me gustaría que me platiquen de, de ello. Ani, y de ahí Claudia. Bueno, en mi caso es un poco curioso, ¿no? Porque yo trabajo con niños de preescolar, estamos hablando de niños de 3 a 6 años. Y pues, eh, sí da un poco de temor, bueno, a mí me da un poco de temor, tal vez, al principio de cuando vas a conocer a tus alumnos. Eh, hablo de porque mi síndrome pues, es muy notorio, o sea, es, es la, la parte de, de mi cara. Entonces, el cierto temor de qué van a decir, qué van a hacer, eh, van a tener miedo o se van a querer acercar a mí, Entonces, ese, ese temor eh, que cada año me pasa. Afortunadamente ya llevo ocho años de la docencia, nunca me ha pasado. Es nada más el temor al principio del curso de qué va a pasar, porque estoy consciente que a lo mejor en algún momento va a suceder. Pero es ahí cuando me doy cuenta que los niños, pues, a pesar de que eh, son un poco, son muy sinceros, son, eh, no ocultan lo que piensan, lo que sienten, o sea, de ellos hablan. Sin embargo, de mis ocho años que llevo ya dando clases a esos niños, este, puedo darme cuenta que no, no influye en, en nada en mi aspecto físico con ellos. Al contrario, siempre me terminan diciendo, maestra tan bonita, maestra y Incluso les piden a sus mamás, por ejemplo, que siempre lleva una trencita, entonces, siempre va con su trencito a las niñas, se quiere penar con uh -huh. Eso es algo muy bonito porque de verdad no, no, ni es cuando da cuenta, o sea, no tiene por qué ser una limitante, eh, eh, en el caso mío, no de que eh, de cómo luzco, porque los niños terminan en comprendiendo que las diferencias y pues no ven más allá de lo que realmente somos eh, y cómo nos comportamos con ellos. Eh, sin embargo, el síndrome que yo tengo, eh, eh, eh, me originó una pérdida auditiva, que también sí podría ser, al principio de mi carrera, eh, sí fue una limitante, sobre todo las reuniones con las maestras, los consejos técnicos, todo lo que implica las reuniones, así como que a, al principio me costaba trabajo aceptarlo. Eh, bueno, tengo una historia muy larga, pero ese síndrome yo tardé en eh, aceptar lo que tenía, porque no lo conocía. O sea, a pesar de tenerlo, yo lo conocí muy, muy ya muy grande, entonces sí me daba un poquito de, como de vergüenza aceptar que necesitaba yo un aparato para poder escuchar y más, pero pues al momento de ya aceptarlo pues fue mucho más, mucho más fácil y ya dejó de ser un, un problema o una limitante. Gracias, Ani, de, de la primera parte que, de, que hablaste, qué bonito que, y qué importante que lo expreses acá, porque sí, pues, también nosotros tenemos to, todos esos miedos en un principio y ay, los niños son maravillosos, pero qué lindo que, que nos permitas conocer esa parte. Claudia, por favor. Estás muteada, Claudia. Ya, no, no. me disculpo. Okay. Yo decía eh, la importancia de autoconocerse a uno mismo y esos limitantes. Okay? Yo siento que para ser un, un profesional de la salud, debes de saber tus limitantes y tus puntos débiles. Entonces, yo siento que si tú uh, conoces esas partes de ti misma y te aceptas tal como eres, yo siento que no debe de, de, de influir eh, tu discapacidad eh, en tus pacientes. Porque ahora si sí tú estás reflejando, pues desde tu punto de vista y tu propia seguridad, y lo vas a transmitir a la otra persona Yo, pues, eh, yo tengo una especialidad en psicoterapia infantil y, pues, tú sabes los niños son muy, muy nobles, eh, no tienen malicia. Entonces, en esa parte, como, como lo decía mi compañera anterior, eh, pues sí es importante que los niños, pues, son, son, son muy lindos, pues, son muy nobles y en este caso, pues, son los que menos discriminan. Ya conforme el paso del tiempo, ellos van aprendiendo y ven las actitudes que ven, los de, que ven de los demás niños y que ven de, de muchas veces de los padres o que no, que no hablan de un tema de diversidad en casa. Y pues, entonces yo creo que, que de ahí por ahí deberíamos empezar los padres eh, para que pues, eh, se haya un poquito más de apertura con lo que es la diversidad de, de personas, de géneros. Entonces yo digo que por ahí empieza todo por los padres. Ok, sí, claro. Um, ¿Quién más nos quiere contestar esta pregunta? Odilia, por favor. Y de ahí, Carmen. Estás muteada, Odi. Gracias, Paulina. Bueno, una de las características del de albinismo es la debilidad visual y, por lo tanto, sí, a veces se han tenido complicaciones al momento de trabajar con niños. Eh, por esta condición, principalmente en lo que es el desplazamiento cuando la escuela es nueva, eh, especialmente en las escuelas que, que son muy grandes, que, que no están techadas, eh, al, al momento de desplazarme al estar en un espacio donde estoy expuesta a los rayos solares y sobre todo porque aquí en Mazatlán las escuelas tienen muchas subidas, bajadas, escalones, algunas tienen eh, pozos, pues sí, no solamente está el riesgo de que los niños se puedan caer, también yo. Eh, para esto utilizo mis herramientas de apoyo. Ah, claro, no todas las personas con albinismo lo usan. De hecho, creo que hasta ahorita ha sido mi, estoy es la única que ha manejado esa estrategia, como lo había dicho una de las expositoras tiempo atrás. Hay veces que con, tratamos de, de hacer las cosas eh, no porque nos hayan enseñado de esa forma o porque nos enseñaron de una manera distinta. En este caso, yo sé manejar el bastón y las primeras semanas de clase eh, trato de conocer el área utilizándolo para saber, ok, aquí subida, aquí bajada, eh, aquí está este obstáculo, ¿no? Y así yo puedo saber eh, qué áreas pueden ser de peligro para mí y para los niños. Eh, otra de las cosas es al momento de hacer guardias, eh, al momento de trabajar con niños tan pequeñitos que son de educación preescolar, pues las maestras tenemos que tener mucho cuidado, que no se vayan a caer, que no se vayan a resbalar, eh, entre otras cosas. Para esto yo manejo un telescopio, es un aparatito que me ayuda a enfocar hacia algunas distancias eh, un poco largas para mí y supervisar qué es lo que hacen los niños. Eh, por ejemplo, si están eh, que en los baños o que en el árbol o mirando aquí y así es como yo puedo tener la supervisión. Y la última y la tercera, y la tercera, yo creo que esta es una problemática que no solamente nos sucede a, a, a nosotros, yo creo que eso es algo que pasa muchas veces incluso con los maestros. En que no tienen ninguna discapacidad o ninguna enfermedad rara es que a veces los salones son muy amplios y hay una gran cantidad de alumnos por lo tanto es difícil estar al pendiente de todos y al tener una debilidad visual pues yo necesito ayuda de que alguien más supervise sin embargo yo puedo dirigir una clase yo les puedo dar las consignas yo les puedo dar la explicación simplemente hay alguien ahí eh, supervisando que los niños se estén apegando a las normas que estén haciendo las actividades en, puedo trabajar yo sola con grupos más pequeños eh, eh, menores de menores de 10 integrantes hay veces que, que mi compañera al momento de que ya les damos la actividad le digo ok yo me encargo de estos grupos y tú te encargas de estos grupos para que así pues Pueda ser una supervisión de trabajo eh, más fácil para mí, pero que también eh, los niños puedan tener una mejor calidad de atención. Claro, tú eh, conociendo tus propias limitaciones, aplicas la, las fortalezas y las, y las respuestas que se necesiten. Así es. Y eso. M muchas gracias. ¿Ody? Carmen, por favor. Bueno. En el caso, yo tengo miastenia gravis y uh -huh. era un poco difícil ¿no? al principio cuando empecé este, a, a trabajar. Porque Carmen, para, en, para, para, para quienes no conocen tu padecimiento, podrías explicar rapidísimo en qué consiste. Ah, la miastenia gravis es la pérdida de, de fuerza, ¿no? que la acetilcolina, los, los, los, los nervios no no este, no cogen la acetilcolina no no pasa la acetilcolina a los músculos y eh, bueno impide el movimiento y tenemos okay. pérdida de fuerza okay y, y bueno eh, no aparentemente no tienes nada somos los típicos flojos entonces bueno es es toda una característica no pero en mi caso este me, se me dificultaba mucho subir las gradas, entonces para ir a trabajar el pedir ayuda no era tan fácil porque a veces la gente no te quiere ayudar porque piensa que le vas a robar, entonces era un poco difícil, así es que tenía que, que ponerme algunas estrategias, de repente salir más temprano de mi casa, me daba cuenta de, de, de, de repente de las gradas cuál era la más bajita, por donde habían este rampas para poder este ya no subir las gradas sino este subir este caminarlas no caminar este las subidas esa es una limitación luego cuando llegaba a mi espacio y tenía que trabajar de repente con algún niño pintando perdía la fuerza entonces este, trataba de, de enseñarle rapidísimo y ya uh, se me iba la fuerza entonces y le decía, tú puedes, tú puedes, pero era bastante, bastante complicado cuando no, no, este, no controlaba mucho el, el tiempo de repente del medicamento. no Y más difícil se me hacía cuando tenía que, que, que hablar, porque perdía la voz, comenzaba la voz, tenía voz este, nasal, hablaba gangosa. Entonces, este, es, esa era más mi, mi limitación, ¿no? Pero trataba de, nos recuperamos, si tenemos esa, este, digamos, esa ventaja de, de que si perdemos fuerza, descansamos y nos recuperamos. Pero es, es tomarse un tiempo, es, a, es aprender a, a tener paciencia, este, autopaciencia. <risa> entonces, claro. Este, claro, entonces es todo un conocimiento, ¿no? De, de, del cuerpo es, un, es el conocer a la enfermedad y no tomarla como una enemiga, sino conocerla pues, y, y tenerla como tu mejor amiga. Conocer a, en este caso, me tocó conocer a la, a la miastenia, sabía cuándo tenía que descansar, cuándo me había demorado el medicamento, y bueno, y son cosas que, que las fui superando, ¿no? Ahora estoy mucho mejor, estoy más tranquila. Ya subo mejor mis gradas, pero también tengo que tener en cuenta la medicación. Por supuesto. Muchas gracias Carmen. Claro, por favor. Ahí está. Bueno, no, lo que yo quiero compartir es que pensaba un poco, escuchándolos a todos, que, bueno, uno es, yo soy psicóloga, pero también pienso en cómo fue que, eh, al momento de, de empezar a estudiar la carrera, eh, la limitación número uno, yo tengo enfermedad de Stargardt, es una discapacidad visual, y la limitación número uno fue la vista para eh, leer el pizarrón, para eh, poder leer los apuntes, o sea, siempre fue la vista un limitante para mí. Pero si te tengo que decir qué fue lo que me ayudó siempre, y lo fui eh, llevando... Esa, poniendo en práctica a lo largo de mi recorrido, eh, fue poder decirle a los otros que necesitaba ayuda. Eh, eso fue lo que a mí me... O sea, si bien yo tenía mi, mi soporte tecnológico para poder ver el pizarrón, la verdad es que generar grupos, generar eh, espacios de encuentro con compañeros que me leyeran, mi familia, eso para la carrera me ayudó mucho. Miren, yo no voy a ver, poder explicarle al otro, porque no tiene por qué saber qué es lo que nos pasa hasta dónde vemos, hasta dónde no, poder decir, sí, acá necesito ayuda, acá lo puedo hacer solo, como poder ir midiéndose y poder comunicarle a los demás. Y la verdad es que en los trabajos fue lo mismo, me recibí, tenía mucho temor de quién me iba a tomar, cómo les iba a explicar a mis jefes, en, en su momento, qué, qué es lo que me pasaba, y lo primero que escogí siempre fue ser sincera, decirme, yo tengo un problema visual, me pasa esto, esto y esto. Y, y bueno, y así me manejo, porque la realidad es que, bueno, obviamente las ayudas tecnológicas me, me ayudaron mucho, pero, pero necesito a los otros y pido ayuda. Claro, la importancia esa de, de, de, de saber pedir ayuda, de conocer nuestras limitaciones, pero también hacerse saber a los demás si es que no son tan visiblemente notorias, ¿no? Y que de pronto tenemos miedo, pero muchas veces al externarlo Simplemente nos aceptan bien y nos ayudan sin mayor problema. Entonces eso me parece muy bien. ¿Alguien ha, ha sufrido como discriminación fea, fea en la chamba? Que, que, que no les hayan dado trabajo por su enfermedad o que, algo así como... Ay, qué bueno, me, me encanta. Tú, Atilano, platícanos un poquito. Bueno, eh, creo que a lo largo de toda mi vida sufrí eh, la discriminación... Y este, eh, pero quiero, quiero platicarles que eh, hace, hace poquitos años, estoy hablando de tres años ya, eh, empecé a tomar un nuevo tratamiento. Es un tratamiento muy muy eficaz, que incluso es, es de ingeniería genética. Y... Y puedo decirles que me levantó muchísimo, me ayudó muchísimo ya. Este, es muy difícil que tenga episodios hemorrágicos porque de eso se trata la hemofilia, que es un golpecito y se, se pone morado. Y, y mis limitaciones vinieron eh, eh, porque presenté muchas hemorragias este, articulares, aparte de que tenía un anticuerpo que que limitaba la acción del medicamento que me inyectaban. Entonces, era muy difícil. Para mí fue complicado muchos años. Y, pues, sí, sufrí de, de, de, de discriminaciones. Y, este, y puedo decir que eso ahora ya como que ya se terminó para mí. Y más eh, eh, para encontrar... Eh, eso ya sucedió hace años, el, el tener más eh, seguridad y, y como que hacer, este, hacerme de oídos sordos a todas esas clases de, de comentarios que hacían en, en, en la universidad cuando estaba yo estudiando la carrera. Creo que sufrí más discriminación en, en la universidad que en los años anteriores de, de, de estudios. Y entonces, ¿Más, ¿Más de estudiante que, que ya en tu área laboral? En el área laboral, sí, sí, también sufrí un, unos, una, un poco de discriminación por, por parte de algunos compañeros. Pero, eh, como les comentaba, eso, eso me ayudó el, el haber tenido contacto con eh, mis compañeros, con mis compañeros hemofílicos, porque, déjenme les platico brevemente que de niño, este, mi, mi papá no quería llevarme al hospital, porque él tenía el, el temor de que me maltrataran, de que me torturaran, ¿sí? Y, y entonces, este, yo tuve que, tuve que aguantar las molestias de mi padecimiento durante muchos años en casa, ¿eh? Con remedios caseros, o sea, soportar dolor terrible, hasta que eh, pasaron muchos años, y yo tenía, no sé, 18 o 20 años, cuando... Empecé a, a, a tener el contacto con, con mis amigos, de entre ellos pues, está mi, mi amigo Juan Carlos, ¿sí? Pero de ahí en adelante hay muchos más compañeros quienes me ayudaron a tener como que más, eh, eh, hacer, a tener esa, este, ten, tenerle menos miedo a, a, a mis limitaciones y menos preocupación, ¿sí? sí entonces, les digo, y, y así, así estuve viviendo durante muchos años. Llegan los, los años de estudio de la universidad y este y hasta, hasta Bueno, y tuve mis problemas también laborales, eh, que incluso me dan las gracias porque, como les comentaba, eh, tenía este, este problema de anticuerpo que se llama inhibidor de factor 8, que no, no, no me permitía este, recuperarme eh, rápido. Entonces, si tenía un episodio hemorrágico, era una cuestión de, de estar, de tener que guardar reposo, este, no uno o dos días, a veces hasta una semana. Entonces, pues obviamente pues, se molestaban, ¿no? En, el, en, en, en la escuela, pues este, yo les expuse a, a todos mis, mis profesores en qué consistía mi padecimiento y muchos, muchos este, comprendieron. Sí, y entonces, pues, igual, igual yo este, tenía que recuperar todo lo que avanzaban mis compañeros, perdón, avanzaban mis compañeros, y, este, y ponerme a corriente, ¿no? Entonces, eh, siempre me gustó, eh, nunca me gustó dejar todo atrás. Estaba yo incluso ya en cama, cuando yo me sentí un poco mejor, eh, pues ahí me la pasaba, ¿no? Y hasta por este, llamada telefónica a mis compañeros, oye, este, pásame la ponte, ¿no? Que hicieron, ah, toma nota esto y aquello okay", y así. Entonces me ayudaban, en, en ese sentido me ayudaban este, mis compañeros también. Te podría sí. decir a Tilano entonces que para ti ha sido muy importante estas redes de apoyo y de pertenencia, tanto ahora de grande con tu grupo de pacientes con hemofilia. Como, como de estudiante con tus compañeros que te ayudaron a pasar esos momentos complicados de la enfermedad, ¿correcto? Sí, así es. Muchas por gracias, Atilano. Eh, Claudia, quería hablar y vi otra manita levantada, pero ya no la veo. Sí. Claudia, de ahí, tú, por favor. Ok, mira, eh, para las personas que tenemos una enfermedad rara o una discapacidad eh, pues, de nacimiento, pues es más difícil, es bueno, más fácil, más bien en este caso, de ser discriminados por la apariencia. Voy a comentar un, un caso que me pasó en una agencia una de publicidad ya hace algunos años. Ya entro a trabajar y la chica que me contrata es eh, la hija del dueño de la agencia. Ella al principio me trataba muy bien, me dijo sí, es le gustó que yo fuera psicóloga. Eh, porque yo podía pues, eh, aportar mucho en, en el puesto. Después de tiempo, eh, empiezo, bueno, desde el principio yo miré que no había accesibilidad para poder subir las escaleras. No había un bastón, no había algo en lo que yo me pudiera sujetar. Entonces, lo que yo hacía para poder subir era eh, tratar de subir con el hombro derecho para, no, para evitar caerme. Entonces, eso hacía que la pared se manchara, sin yo quererlo, ¿no? se manchara con el, con el roce de mi ropa. Entonces eh, ellos empiezan a dar cuenta y me dicen mi, la persona que me contrata, la chica, que yo tengo que limpiar la pared, que porque es mi culpa. Entonces yo le comento eh, no es mi culpa porque no tiene ningún acceso eh, pues, para personas con discapacidad. Si tú contratas a una persona con discapacidad, pues, se supone que debería tener un acceso pues, para, para ahora sí permitirme yo trabajar en, en, en plena confianza y en, y en plena seguridad en el trabajo. Entonces, eh, ellos empiezan a hacer un, un plan de poner como una, tipo, um, algo de hierro de, de eh, pegado en la pared. Como ellos miraban que yo me recargaba, entonces yo, ellos prefirieron poner algo ahí. Pero nunca, nunca, nunca me preguntaron qué si estaba mi medida, qué si yo pasaba exactamente por esa barrita. Entonces, ellos lo pusieron, no me tomaban en cuenta. Nada más hicieron como decir, ah, ok, sí te apoyamos, eh, somos inclusivos, pero no me tomaron en cuenta a mí, mi propia, mi propia voz. Yo era la única persona con discapacidad ahí, entonces a mí no me tomaron en cuenta. Y cuando lo ponen, eh, yo empiezo a manchar otra vez porque no estaba mi medida. Y yo le comento y me dice, no, vas a tener que limpiarte porque estás manchando de todas formas. Y yo le dije, pero ¿cómo? Si tú no me dijiste... No me consultaste, no me mediste, no me dijiste, ah, por aquí puedes pasar. No, entonces eh, sí fue un poco difícil eh, por esa situación y por otras más yo terminé saliendo de ahí. Y pues la verdad sí fue algo incómodo por, por la falta o nula empatía eh, eh, hacia mi persona, hacia todas las personas que tenemos una discapacidad, una enfermedad eh, que ya es visible. Entonces sí, se me hizo una manera muy grosera de tratar, no solamente una persona con discapacidad, a cualquier persona. Entonces, sí. Claro, claro, totalmente, y visibilizar esto es muy importante porque pasa todo el tiempo, o sea, ahorita que les preguntaba si no han tenido momentos de discriminación en su trabajo y que la mayoría dice que no, ah, me da muchísimo gusto porque hace algunos años no, pues no, no era así, somos un panel de gente privilegiada y afortunada parece ser, pero claro que aparecen estas historias y son el pan de cada día para, para toda la comunidad de gente con enfermedades raras y con discapacidad. Eh, Lu, querías decir algo por favor eh, pues nada más comentar que también justo la parte de la, de la enfermedad invisible que parece que estás bien pero en realidad te sientes mal, también se sufre cierta discriminación eh, digo mi, mi experiencia fue por ejemplo antes de tener un diagnóstico y de saber qué era lo que yo tenía sabiendo que no estaba bien y de pasar por diagnósticos más bien como, como de ansiedad, etcétera eh, me había quedado en un posgrado no pude entrar al posgrado porque me sentía muy mal y al tratar de volver a ingresar me dijeron que si sí, estaba segura que porque era muy complicado, que mejor lo pensara entonces bueno, creo que eso no eh, mmm, no debe pasar ¿no? y es parte de lo que se comentaba hace rato como el entender lo que está viviendo la persona y validarlo, y al contrario ayudarle, no ponerle más trabas para continuar claro. su camino, hace mucha falta Ay, sí, totalmente, totalmente. En este mismo tenor, en este... Carmen, por favor. Bueno, yo sí pasé por, por discriminación, ¿no? Este, cuando casi recién comenzaba también mi, mi problema. Eh, eso pasó en el colegio. Mis compañeros fueron bastante crueles, digámoslo así, ¿no? Me ponían apodos. Eh, sentí también el... Eh, digamos, el, el rechazo también de, de los profesores, ¿no? el po la, poco la poca este, comprensión, la poca empatía. Eh, una profesora le supo decir a mi mamá, eh, tu hija está mal de las piernas, pero no de las manos, puede escribir, pero nadie tenía conciencia ¿no? de lo que cómo era la miastenia realmente, ¿no? Si yo perdía fuerza porque era que yo perdía fuerza este, generalizada, entonces, eh, y se atrevía a decir esto, ¿no? Hubieron momentos muy, muy difíciles y sí, me sentí sola, me sentí discriminada, pero ahora claro. en el trabajo no... Ya siento, ya estamos en otras épocas, ya se está voceando más esto, ¿no? de, de la no discriminación, de la igualdad, de la inclusión. Entonces ya estamos en, en otra, en otra etapa más, más tranquila. Afortunadamente, ¿verdad, Carmen? Qué bueno, <ríe> qué buenísimo. Eh, antes de pasar a nuestra a lo mejor última pregunta, quiero agradecer muchísimo a toda la gente que se, que está conectada en vivo. Tenemos gente viéndonos desde Colombia, Perú, México, Argentina, eh, desde Boston, Estados Unidos. Así que muchas gracias a todos, todos mandan felicitaciones. Si tienen alguna pregunta, eh, todo el público que nos está viendo en YouTube también nos pueden, nos pueden preguntar por allí. Por el momento solo hay comentarios y felicitaciones. Gracias por estarnos viendo. Gracias por, por ser parte de esta comunidad Te lo tengo que preguntar. Y eh, voy con nuestra última pregunta, que es la siguiente. En su papel de profesores o psicólogos, psicólogas, ¿han tenido alumnos o pacientes con enfermedades raras? ¿O, y, cómo, ¿Y cómo eso eh, les ha hecho sentir? Bueno, Blanca ya nos contó tal cual que se dedica de lleno al tema, <risa> eh, pero, pero me gustaría escuchar igual a los demás. Caro y de ahí a mí. Bueno, eh, yo soy directora de, de ALAPA, eh, la Alianza Argentina de Pacientes y bueno, desde que fundamos ALAPA yo atiendo pacientes con enfermedades poco frecuentes y hace muy poquito creamos el Centro de Atención en, en Salud Mental para pacientes con enfermedades poco frecuentes, crónicas, de difícil diagnóstico y también prevalentes eh, y, y bueno, la verdad que es... Es muy importante porque, como decimos, no se puede congeniar el plus eh, de, de lo que es tener una enfermedad poco frecuente con la atención clínica y, y sobre todo yo creo que hay que desarrollar mucho material eh, teórico respecto a cómo es la atención de enfermedades poco frecuentes y lo que estamos haciendo en el centro de, de Alapa de Atención en Salud Mental que está creado hace muy poquito, es poder eh, empezar a, a desarrollar teoría respecto a esto, ¿no? porque seguramente vamos a encontrar muchas particularidades, que ya las conocemos, pero hay que ponerlas eh, y escribirlas. Entonces, bueno, ese es uno de los objetivos del centro, y otra cosa que quería decir es que me parece súper importante que, en esto de la odisea diagnóstica y de, de la búsqueda de, de, del, del diagnóstico, porque todos sabemos lo que implica, quizás muchas veces son entre 5 y 10 años llegar a un diagnóstico de precisión en nuestras enfermedades, la importancia y el rol del psicólogo en los equipos interdisciplinarios para llegar al diagnóstico, porque muchas veces la mayoría de los pacientes que llegan al diagnóstico pasaron por esta cuestión de que no les crean, de que los manden al psicólogo y de que los psiquiatricen, ¿no? Eh, entonces, me parece súper importante destacar que necesitamos que en todos los equipos de salud haya un psicólogo o una psicóloga que pueda estar orientando la búsqueda. Eh, justamente para eh, despatologizar, o, o si hay una patología, sí poder escucharla, pero desde este lugar, ¿no? Ayudando a, a los médicos y a los equipos que, que diagnostican. Claro. Súper, súper importante. Totalmente de acuerdo contigo, en estos grupos, equipos multidisciplinarios, tiene que haber psicólogos. Ani, por favor. Sí, eh, bueno, he tenido alumnos que tienen, eh, bueno, muy pocos casos con enfermedades raras, como casos de síndrome de Muerrius. También he tenido distrofia muscular, autismo, Asperger o, o solamente discapacidad auditiva. Eh, bueno, ¿qué hago en esos casos? Eh, precisamente como hemos hablado antes de que la empatía se puede dar mejor en estos casos, que padecemos una enfermedad, tenemos una enfermedad rara. Bueno, en mi caso, pues, primero que nada, trato de que el niño o la niña esté totalmente involucrada al grupo, que se sienta aceptado, que se sienta parte del grupo y que, y sobre todo, capaz. O sea, yo me, me, me enfoco mucho en la capacidad de que es capaz y se lo hago saber a todos los demás niños, que, que no lo vean como un niño, eh, vamos a llamarle como un... Um, porque suelen, ah, suele pasar que el mismo grupo sobreprotege a uno cuando lo ven diferente. Entonces trato de evitar eso, de que no lo sobreprotejan, de que no estén a de él, que no lo vean como un bebé. Simplemente es un niño como ellos, es un niño capaz, es un niño que vino a la escuela igual que ustedes para aprender. Trato de manejar eh, eh, adecuaciones curriculares, adecu eh, las actividades, pero no solamente para él, sino para todos, para no hacerlo punto y aparte o rezagado o que él aprende diferente y los demás con otras cosas. O Se trata de que si, por ejemplo, tiene eh, discapacidad auditiva, que las actividades visuales que yo trabaje sea para todos, no solo para él. O en el caso de, eh, de moños eh, que tiene dificultades de movimiento, pues trato de hacer actividades que él pueda hacer y todos los demás lo hagan también junto con él. ¿No? Para que los demás sepan que pues es parte del grupo y es parte de, de, de nosotros y estamos todos para aprender. Entonces es muy bonito cuando al final, pues ya, como te digo, los niños son muy, muy buenos. Eh, a veces eh, creen que pues, son crueles, pero son muy, muy, muy buenos. Ya a lo largo pues se va como que pues maleando por pues, situaciones familiares, ¿no? De que van aprendiendo de la, de la propia familia. Entonces aprendes cosas que pues, desgraciadamente, pues ofenden y sí, causan daño. Pero ya en edad preescolar son muy inocentes, son muy buenos y está muy, muy padre el, el ver cómo a, acoger a ese niño, pero no del sentido, como decir, de sino como parte del grupo. Es un niño más como todos. Y hablar de lo que tiene como la connaturalidad. Natural, tiene eh, discapacidad auditiva, tiene síndrome de EF, tiene autismo, eh, pero es un niño que le gusta jugar, que le gusta bailar, que le gusta dibujar, como a, como a Juanita o como a Fulanito, ¿no? Entonces, es eh, la naturalidad de lo que tiene para que poco, ellos se vayan familiarizando de que existen enfermedades en el mundo y eso pues, es parte de, de la vida, es parte de todo del mundo. Entonces, sí, trato de poner ese granito y de compartirlo con mis compañeras, docentes, con mis colegas, y pues en eso estoy, trabajando en la inclusión. Qué bonito, Ani. Totalmente, la inclusión es para todos, no para los que tenemos enfermedades o discapacidad total, para todos. Todos somos diferentes. ¿Quién más? ¿Meli quería hablar? Blanca. Ah, Blanca, por favor. Sí, quería comentarles que, bueno, o sea, sí mucho de, de lo que hago como proyecto personal era lo que les comentaba, ¿no? De eh, compartir las herramientas y estas cosas y también eh, eso lo hago en, en mi proyecto mío de mí, pero también en la red eh, latinoamericana que, que les mencionaba, en Conectiva, ¿no? También ahí. Pero antes de esto... Antes de todo el show, y antes de que yo tuviera el diagnóstico, empecé a trabajar con niños y jóvenes que tienen artritis reumatoide juvenil, que también está clasificada como una enfermedad rara. Entonces, creo que realmente ellos, ellas fueron quienes me, me fueron como llevando en este camino, porque yo aprendí un montón de cosas, fue incluso antes de graduarme. Eh, y empecé a trabajar con ellos y ellas eh, en los eventos anuales que se organizaban, digo, porque este año y el pasado, pues, obviamente no se ha podido hacer, en el Instituto Nacional de Pediatría, ¿no? Y ha sido muy interesante el poder ver, ahí obviamente desde afuera, porque yo todavía no tenía mi diagnóstico, no sabía que tenía Ehlers-Danlos y Perlaxo, eh, empezar a ver desde afuera cómo se vive la enfermedad. ¿No? Y justo lo que menciona Ani, empezar a hacer esta inclusión, esta empatía, este trabajo, adaptar las técnicas y las actividades que hacíamos en las reuniones, justamente contemplando las distintas eh, capacidades de los, las niñas y los asistentes en general. ¿no? Y luego ya, cuando yo empecé a pasar por mi propio proceso, pues, o sea, todo esto a mí me sirvió en muchos aspectos y también me ha permitido construir mi, mi propio proceso eh, y mi propio proyecto personal para que cuando alguien me escribe por redes sociales y me dice me siento así o me siento asá, ¿no? pues entonces yo poder transmitir esto que, que he aprendido, pero incluso con personas que no tienen enfermedades crónico-degenerativas o, o eh, poco frecuentes, con personas que a lo mejor están pasando por un periodo de depresión o de ansiedad, ¿no? El decirle lo que está sintiendo es natural y es parte de y tal, ¿no? Este, o por ejemplo con diabetes, que, que es como mucho más común que a lo mejor las enfermedades que nosotros, nosotras tenemos aquí. Entonces, sí es muy interesante cómo pues, tu propio proyecto, tu propio camino te va llevando a poder acompañar a otros desde un lugar completamente diferente, desde un lugar de, la, de empatía y también, como bien comentabas tú, eh, decirles, ¿no? Mira. Lo que tienes que hacer es esto, esto y esto, y va a doler, a lo mejor, ¿no? Este examen o esta prueba o esto, eh, pero es parte del proceso y es natural y tal, y podrías buscar información aquí o acá o allá, ¿no? Entonces sí, ha, ha sido de esa manera y pues he aprendido muchísimo tanto del otro como de mí misma y pues también de ¿no? ¿sí? Claro, claro. Sí, como todo, todo, como que pareciera que la vida nos va... Nos va llevando, nos va formando, nos va dando y poniendo en los lugares para experimentar y, y que esas experiencias nos vuelvan ricos en experiencia que luego entonces podemos compartir. Qué bonito. ¿Alguien más ha tenido pacientes o alumnos con enfermedades raras? Carmen, platícanos. Bueno, aparte de, de brindar apoyo al grupo de Miastenia Perú, eh, ahora actualmente estoy trabajando en, en un área de recursos humanos en, en la municipalidad de acá de mi, de mi distrito. Y bueno, sí me ha permitido conocer algunos casitos. no Y como dijo Ani, se trata de incluir y, que, y hacer que el grupo no sienta lástima. Y entonces de que, de que los, eh, el trato sea digno, de que los traten eh, como uno más y, y, se, y tengan ese respeto, ¿no? que, que valoren igual su trabajo. Entonces, esa parte es importante. Creo que me ha servido eh, tener una enfermedad ¿no? este, rara para poder valorar este, este aspecto, sentir lo que siente la otra persona, no tener esa empatía este, y poder lograr esto porque sí es, es muy, es muy este, triste, ¿no? es, es muy, causa mucho, mucho sufrimiento cuando, cuando no te toman en cuenta, cuando no te valoran como persona, o cuando te dicen, no, es que tú estás enferma, ve, siéntate, anda, siéntate, o sentadita estás más bonita, estás más tranquilita, no te va a pasar nada, quédate ahí. Entonces, eh, se siente mal, y a veces hay personas que se quedan ahí, pero hay personas que, como, como muchas de nosotras, como, como de repente a, a Tiliano, a ti, eh, que ha sabido no quedarse ahí, sino tener y, y decir, no, yo no me puedo quedar aquí, tengo que. Entonces, eso también a partir de este pensamiento se trata, o yo al menos trato de, de transmitir, ¿no? No te quedes ahí, si sí, hay algo que puedes hacer y, y darles las herramientas, ¿no? Como, como Blanca también lo mencionó al principio, ¿no? Nadie te dice, te dice, aprende a vivir, tú ve cómo, pero nosotros, gracias a Dios, eh, llegamos a la vida de, de estas personas. Creo que por algo suceden las cosas ¿no? y de la mano de Dios llegamos a la vida de las personas para darles un aliento, para darles esta oportunidad de, de salir adelante. Muchas gracias. Gracias, Carmen. ¿Alguien más que quiera contestar esta pregunta? Ahí estamos. Entonces, pues con esto cerramos algo que alguien tenga un comentario extra que quiera decir. Eh, nos, nos platicaba acá, si sí, sí les voy a leer un, un comentario muy interesante que hace referente a esto. Dice, forma extraña pero común de discriminación, cuando nos dicen, incluso algunos médicos, qué bueno que te ves casi normal. Qué bueno que te ves casi normal. Así pasa. Y a veces los adolescentes creen que es más importante verse normal que su salud. Claro. Sí, claro. No, que yo quería compartir también, digo, desde el lugar de la psicología y desde, desde siendo paciente, eh, la importancia de, de poder encontrar grupos de pares, no grupos de, de personas que les pase lo mismo, cómo eso nos ayuda justamente a esto que siempre decimos, hablar el mismo idioma, sentirnos que, que estamos en el mismo lenguaje, porque realmente cuando uno padece este tipo de, de patologías, es muy difícil que el otro entienda, más allá de la empatía y todo, cuando uno se cruza con alguien que tiene esa misma patología o que tiene algo muy parecido, es como, uy, qué bueno, vos me entendés, o sea, te puedes poner en mis zapatos literal, entonces, digo, desde la psicología, a mí me parece que, que también es muy importante que podamos fomentar que se armen grupos de pacientes con las mismas patologías, porque eso es lo que nos ayuda a socializar el dolor y a poder como encontrar eso fraternal que tiene el, el paciente con lo mismo, ¿no? Como me parece que, que nos ayuda mucho a, a fortalecernos, más allá de la terapia individual, que es muy importante y que todos tenemos que tener, creo que, que eso nos ayuda. Mucho a transitar el día a día, porque el mundo cuando salís no sabe que tenés una enfermedad un poco frecuente, pero si vos estás fortalecido con tu grupo de contención, de acompañamiento, creo que la vida se hace más fácil. Muchísimas gracias, Caro. Eh, Meli, por favor. Cerramos ya con Meli. Ok, así como decía Caro, es sumamente importante encontrar personas que tengan la misma discapacidad que tú. ¿Por qué? Porque cuando te encuentras con un parecito igual que tú, te quitas un peso de, de, de encima, ¿verdad? Porque te sientes es más hasta lloras de la alegría. Yo desde chiquita ya tengo el síndrome de Butcher, pero yo hace tres años que me, me, me puse a buscar en Facebook. Grupos que tenían también síndrome de Uche y ahorita de cuenta que me siento como pez en el agua. ¿Por qué? Porque okay, la familia te entiende, la familia te comprende, pero no hay nadie mejor que una persona que tenga la misma situación que tú. ¿Verdad? Totalmente, totalmente. Los que hemos vivido ese tipo de... Eh, encuentros, grupos de apoyo, campamentos, con, con gente con nuestra misma enfermedad, incluso con gente con enfermedades raras en general. Pero cuando es exactamente la misma y han vivido las mismas cosas, los mismos dolores, del mismo tipo de discriminación, ay, es súper sanador, súper sanador. Eh, estamos ya con el tiempo. Clau, cerramos con tu comentario. Estás muteada, Clau. Perdón, siempre me pasa lo mismo. Como decía tener en el comentario de que un doctor decía, oh, te ves casi normal. Mm. Eh, quiero resaltar la importancia y espero pues, que este mensaje lo vea a algún profesional de la salud eh, y que, sea, que tome conciencia de los comentarios que hace. Porque muchas veces eh, los comentarios que hacen ellos eh, repercuten en nuestra misma salud, tratando de de decir un comentario que no que está fuera de contexto, entonces eh, afecta de manera negativa como nosotros nos vemos. Entonces, sí, es importante que ellos aprendan esta parte de la sensibilización y que ap aprendan también un poquito de empatía, porque eh, tratando de decir un comentario que hacerse, por hacerse sentir bien, en este caso, entre comillas, eh, pues puede afectar de manera negativa, porque no lo están pensando, como nosotros lo estamos pensando, nos están viviendo nuestra parte. Ellos solamente ven la, la parte de que, ah, qué bueno, que estás esperando, o no te ves casi normal, pero pues échale ganas. Entonces eso yo siento que deben de trabajar muchísimo esa parte, eh, la empatía. La empatía yo siento que es vital para que haya pues, un poquito más de, de inclusión en la sociedad. Si tú te pones de parte de, de, de mí, eh, como yo veo las cosas, como yo trato de hacer las cosas, como una persona de discapacidad, eh, pues vas a entender un poquito más el papel de las personas con una enfermedad rara o una discapacidad y pues empieza también por uno mismo y por pues los profesionales de la salud pues deben entender esta, esta parte yo lo siento Muchas gracias Claudia pues sí, nos quedamos muchísimo con este tema de la comprensión, la comp compasión y la empatía Feliz día del maestro para Meli, para Odilia para Tilano y para Ani y prox que es mañana y el 20 de mayo, feliz día del psicólogo para Blanca, para Caro, para Carmen, para Claudia y para Lu que se tuvo que ir porque ya tenía paciente me parece, pero que nos estuvo acompañando también Lu, muchas gracias. Gracias a todos por ser parte de este programa, te lo tengo que preguntar. Eh, nos enriquecen mucho a la comunidad a mí personalmente me, me llena mucho escuchar todos sus testimonios y, y, y aprendo mucho de ustedes, gracias de verdad de todo corazón eh, por ser parte de esto y por ser parte de FEMUSER y a todos los que nos vieron por YouTube Live y los que nos van a ver en, eh, grabado y en Facebook y donde sea, mil gracias por estar allí, un gran abrazo feliz día del maestro, feliz día del psicólogo y hasta la próxima ¡Ah! Ya sé, ya sé que me faltado. Sí, Despídanse, de, de amigos. Este, mañana 15, aparte del día del, del maestro, es también Día Mundial de las Mucopolisacaridosis. Y vamos a tener una entrevista con Super Renny, que es una niña encantadora que tiene síndrome de morquio, que es un tipo de mucopolisacaridosis. Entonces, el día de mañana, sábado 15 de mayo a las 12 del mediodía, por Facebook Live, ojalá que el Facebook nos lo permita, vamos a tener la entrevista con Super Reni. Ahí, ahí ya estamos mostrando ahorita el cartel de Super Reni. Y pues no se lo pierdan, es mañana. Creo que tú tienes que... Ya, nada. <ríe> no sé si salió el cartel en YouTube, pero bueno, ese es súper ready. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Chao! ¡Chao! Muchas gracias. ¡Adiós! Gracias. Bye, bye. Gracias a Femmixiel por hacerme parte de ustedes. Listo. Ya, ya salió.